La nueva milla de oro genera interés para el sector inmobiliario. Un centenar de agencias asiste al evento organizado por Gilmar para informar sobre el ritmo de las obras del campanario Jai, un exclusivo complejo de 29 viviendas. El Campanario Hill, promovido por Arion Parne y comercializado por Gilmar Real Estate, es un edificio de 29 apartamentos y áticos de diseño moderno, donde la calidad y el lujo no solo están en el interior de cada vivienda, sino también en todo el exterior del complejo. La inmobiliaria Gilmar, especializada en casas de lujo en la Costa del Sol y en diversos puntos del territorio nacional, ha organizado un evento para informar a profesionales del sector del ritmo de las obras y de las novedades de la promoción. Bueno, pues la idea de presentar hoy, de convocar a los medios y a las agencias inmobiliarias comercializadoras de la zona con las que colaboramos, es pues, presentar un poco el avance de la obra de Campanario Hills, que es una promoción muy exclusiva de 29 apartamentos, eh, diseñados por el arquitecto Miguel Maíz, aquí de la Costa del Sol. Eh, estamos presentando que el avance de obra pues, va correcto, eh, que se entregarán las viviendas en el plazo establecido, eh, pues un poco eh, cómo está influyendo esto pues, en la zona, en la consolidación de, de toda esta zona y también pues en la, los empleos que está generando y que bueno, todo va de la manera correcta. Eh, no sé, inversión del proyecto y, por ejemplo, uh -huh. número de empleos que se ha generado. Sí, a nivel de empleos, eh, directos e indirectos, estamos generando con esta promoción, la promotora está generando alrededor de 100 empleos, ¿de acuerdo? A nivel de inversión, lamentablemente, no tengo todos los datos ahora mismo, ¿vale? Lo podríamos pasar a posteriori. Eh, bueno, pues como os comento, la comercialización comenzó hace un poquito menos de un año, a nivel oficial, y la obra comenzó en el mes de agosto todo con los plazos con las que tenía que, que, que ir, o sea, cumpliendo plazos y, y todo, todo en orden, en principio. ¿En nivel de ventas? En nivel de ventas estamos ahora mismo entre ventas, eh, contratos de compra venta y reservas, en alrededor de un 70%, quedan muy poquitas unidades ya, como os comentaba, es una promoción muy pequeñita, son 29 apartamentos, y, y bueno, pues ya quedarán, ¿qué quedarán? 10 apartamentos disponibles Diez, apartamentos. Es. ¿Y qué destacaríais de la zona de esta zona uh -huh. de desde de, de el punto de vista... Dicha... Pues bueno, un poco la idea de esta zona y la, y la razón por la cual pues Arion Partners eh, como, como gestora de la promoción eh, promovió la, la compra y la, el desarrollo en esta zona pues esto es lo que se domina la nueva milla de oro estamos a unos metros de Guadalmina realmente eh, a 5 minutos de Puerto Banús es una zona que es la zona de, de expansión orgánica de, de Marbella y de, la, y de la milla de oro de marbella y bueno como veis es una zona consolidada donde la, los desarrollos urbanísticos eh, están ya muy consolidados y donde además el desarrollo inmobiliario es todo de urbanización pequeñita exclusiva de adosados de apartamentos exclusivos no hay nada muy bestial como se ha hecho anteriormente o como está en otras zonas de la costa eso es una cosa que yo creo que es muy a resaltar centros comerciales muy cerquita la, la carretera nacional al lado y la playa la tienes a cinco minutos soy maría dolores corral eh, directora comercial de Arion Partners me parece importante destacar lo ha dicho todo eh, Gilmar eh, Iván Muñoz eh, Campanario Hills es especial también por, por los campos de golf, por la zona consolidada que tiene eh, la maravilla de las vistas, la cercanía de la playa todo lo que habitualmente se dice de, de, de Marbella de Costa del Sol eh, la, la, la ampliación lógica de Marbella se ha extendido hasta esta zona y por eso estamos aquí eh, queremos hacer y estamos haciendo una obra que ya va por 15% de, de construcción, eh, especial, con estancias más grandes, con mucho espacio para la naturaleza, eh, eh, sostenible, eh, respetando el medio ambiente y siempre, y siempre intentando innovar. Eso es lo que, lo que queríamos hacer desde, desde Ariol. ¿Qué perfil de cliente, el que está invirtiendo? Pues los clientes que tenemos, eh, creo que lo podría decir Iván mucho mejor, eh, son extranjeros en su mayoría, mucho nórdico, gente que busca precisamente jugar al golf, eh, caminar, eh, tranquilidad, también tenemos eh, españoles, cliente nacional, pero en un 70% yo diría que son clientes extranjeros.